Hola Galeones! ¿cómo estáis? Estamos en un nuevo vídeo para el canal. Y hoy estamos en Friday Night Funky. Y estamos en un nuevo mod de Sushiavi. Ya salió la sensación nueva, que tiene dos semanas nuevas. Pero lo que pasa es que, bueno, no me deja de descargarlo por alguna razón. Pero bueno, ya iré mirando de eso y, bueno eso me pasa en algunos mods que yo quiero grabar como en uno que es el de no sé que lo he grabado pero es como que antes me salía que había un virus y, y no me dejaba descargarlo pero ahora sí bueno empezamos vale vamos a ver hay tres semanas pero bueno voy a empezar por la primera voy a ponerla en claro a ver hay más y sí. Ah, o sea, fácil o canon, No sé qué significa canon pero creo que, que va a ser difícil, vale. le doy. Bueno, hago algunas canciones, no sé cuánto. Vale. <tose> Bueno, en realidad es la primera canción, normal, que no es que sea tan difícil, ¿eh? No, pero No, pero está bien. en este si sí fallas o sea, es como que en este si sí fallas bueno, da igual, que en este no se puede hacer truco de todas las reglas que eh, como no, lo no sé, pues mira bueno, no sé si si, si... probarlo vale, haciéndolo porque así perderé todo ese combo, mejor no es pero ya perdé, no sé. seguir. Yo voy a, a todo sin perder ¿Eh? ¿Pero aquí? Eh, ¡A eso que viene! eso que viene tío! eso que viene tío! ¿Eso? ¡No tío! ¡Ya he fallado! Bueno, al final ha estado bien, ¿no? Three, two, one, go. Vale Vale ¿Cómo que un si he perdido una vez? ¿Es verdad? Vale, ahora va mejor, sí Vale. Yo siempre fallo en esa parte, tío. he es dicho que no he entendido, da igual, pero era un sonido copyright, da igual, espero que no, vale, nada tampoco es tan difícil ¿eh? No fallé esa vez en esa, ya he pillado No, otra vez he fallado. Vale, esa vez no fallé en esta parte. Vale. Tío Me he bañado justo en esa Bueno Bien Ostras ¿Qué ha pasado? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? significa eso, tío? Que son seis teclas O sea Ah, vale Pero son estas, tío Que me está contando Ostras, tú Ostras, pero es súper fácil, tío o sea, es súper fácil, tío. Madre mía, parece difícil, pero... Qué locura, ¿eh? Seis teclas. Pero igualmente es como que parece difícil, pero en realidad es fácil, ¿eh? Bueno, para mí, a lo mejor para algunos, no si, se lo pueden pasar. Vale, oh, oh, oh, oh. bien. Ostras, no sé Dios que me lío <tose> oh, no. no voy a ser esta si muero <tose> Ostras tío, eso no me no, gusta no, no. Vale. Vale, bien. Bien, bien. Vamos. Ostras, es que fue la mitad, tío. Voy a perder. Voy a perder, tío. Voy a perder. Comienza. Ostras, he llegado al final, vale. A lo mejor lo consigo, eh. ¡Ay, espera! Uf. Menos mal. Ostras, cincuenta, 151 fallos. ¡Madre mía! ¡Lo ¡No he conseguido! ¡Vamos! Vamos, buenísima. Lo he conseguido. Vale, ahora voy a pausar el vídeo y me voy a ir a la semana 2. Bueno, aquí nos vemos. Two, one, ¿Acaso esta voz es de una canción ya? Yo, no, dos voces acaso. Es que es una canción ya, pero ¿cuál es? Ah, si sí, alguien lo sabe, primero no me por como... So be t seguida y me ha gustado y esa que era, es la primera canción oh, es otra vez, tío es otra vez lo de las seis islas tío otra vez, tío yo me esperaba que iba a ser igual eh, por la, la última canción, tío Vale, vale, madre. <tose> madre mía, tío Sabía que iba a decir Esto a la vez es tan difícil Vale, bien Ah, que no se ha acabado, tío Vale, a ver. Difícil, eh. <risa> Dicen difícil, eh. Dicen difícil. Esto es. Esto es súper fácil, tío. Ostras, tío, no sabía Ostras Vale Tío, ahora es más rápido, eh ¡Oh! Madre mía, no sé cómo lo hago, eh No. mal! Uh, ¡Tío, menos mal! ¡Tío, eh! No tengo ni idea de... Fallo solo, tío, mm. mm. ocha, sea, sí, madre mía, eh. ¿Ves? ¡Ostras no, no, no, no, no! ¿Cómo estoy haciendo eso, tío? ¡De verdad, cómo lo hago! ¡Cómo lo hago la primera! ¿Qué pasa ahora? ¿Por qué estás... Tío, te has pasado, ¿eh? ¿Cómo has podido hacer eso, tío? No, no, tío. ¿Qué tío? Yo me he que ibas a un modo normal y eso. Pero es que, tío. Pero por qué se pone así, tío. ¿Por qué es por qué tan fuerte, tío? Tío, no, no, no, no. Ahora voy a sufrir, ¿eh? ¡Tío! ¡No! ¡No! ¡Esto es no! Ah, odio más que, que Que haya matado a Scooby que, que se aunque se haya Tío Me la juego lo pongo en cano God eater, tío y Madre mía, tío Madre mía <ríe> Da un chasquido así Madre mía, pero si estamos volando ¿Cómo que está volando ese? Uy. Son nueve teclas espera A S D F espera espacio espacio H H, J K L Dios está loco no Dios no sé cómo estoy haciendo esto no sé cómo estoy haciendo esto no sé cómo estoy haciendo esto Preguntéis cómo estoy haciendo esto, de verdad. Debería de estar muerto, tío. Debería de estar muerto, eh. Debería de estar muerto, tío. Ay, no tío, soy buenísimo en ese juego oh, espera, ¿me había dicho? A... nada, pero en realidad si lo había escuchado, era como hay dos maneras como... o sea, una una eh, te largas picando o otra como eh, yo te empezó en la cara o sea, era algo así oh, muy bien, en realidad si lo había escuchado, yo sí estoy atento, Julio, para que vosotros estés en el O sea, siempre digo, madre mía, pero me lo consigo pasar, o sea. ¡Perfecto! ¡Sí! ¡Vámonos! ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Importa? Bueno, espero que os haya gustado este vídeo Dadle like si os ha gustado ¿eh? Oye, eh, <ríe> Buen modo, eh Al final se va muy bien Si os ha gustado, dadle like Un like que... Que le eh Que le Que, que salga... Que, que, que lo lleva volando Dadle un like, pero... Pero que salga volando súper fuerte Venga, eh... Suscribiros, también le dais súper fuerte <ríe> Bueno, lo que íbamos es darle a like, suscribiros. Bueno, ya se acaba el vídeo. ¿Por qué no te ya, Anda. Suscríbete. ¿eh? Suscríbete.